Salvador, voy, quieres ti, de adoración, te cantaré, mi Salvador, por que eres ti. Que tu la hijo, una vez más te alabaré, y junto tu la guarima, te la que lindo se oye Mi salvador Porque eres digno De adoración Tres principios necesitas para adorar Porque me van a agregar barico, la alabanza cuando que te pepe, el chocho Dios. Por gusto la catecul dos horas, bra. Por gusto la catecul vi tres horas. Catecul ve tres horas. Pero uica anvarí, lo que quien o grupo, o otro grupo, o otro Dios, blacaste más. Uica la queñaca, la la y Rebequen, a la Entonces, que algo, cuando Catepec, perchocho a Dios Dice el Salmo 100 Si no estoy mal, el 4 en adelante, cuí Entrar por sus puertas con acciones de gracias. Danica y sucaireri, jacobo, cuando Catepec, en la presencia de Dios ya toco y van a accionar. ¿Qué es acción? Quintachewe esta noche. Junto a Otsla Kiepka, Chikhualza, la que Chikhualza, la Kiepka, la entonces accionar es usar tus manos accionar es que la la Kiepka, eso se llama actitud. Allah chavé atpetnech chuchirla chico ver a Dios. Aláh chavé con toda la guanimá. Diga conmigo acción. A ver chicos la iglesia. Diga conmigo acción. Eso se llama acción cuando catpetek. Jobala pues. Chatrabalachi pues. Su jabran si os la que va un chico la un canchero presencia de dios trola chi eso se llama accionar catequista cállate pena cato eso se llama acción ¿Qué más chitana dice entrar por sus puertas con acciones de gracias uno china accionar chato es la de Dios con toda la anima Cuando acaban de cantar. Número dos. Hoy no vengo a predicar, pero quiero que lleves esto en tu corazón. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Algunas otras veces yo le he dicho que por ahí tal vez hasta un bolito catado van a cantar. Hasta hay bolos que cantan para una alabanza Lo he dicho algo otras veces Hasta un loro canta en la casa cuando. Pero no cualquiera toca el corazón de Dios Cualquiera te Que haga la alabanza pero presencia de Dios A su no pues Jacobo Para que cutara el abuelo de Dios su canano pues Jacobo Para que me alabanza Que haga la presencia de Dios van a adorar con fe cuando dicen gloria a Dios, hermanos. Con alabanzas que en la presencia de Dios. Cuando cabí. Espíritu Santo. para que cojo. Que Dios Tao. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame. Cuando cantas decís que con buena animal que van a cantar, eso se llama fe. Pero con que ni siquiera te cuando te van a cantar, con o te cuando te van a cantar esa alabanza. Parece que ya es costumbre cantar esa alabanza. Costumbre, a tu hombre. Da la ayuda del Espíritu Santo con toda la buena y oh, para que mi gloria a Dios <risa> lo siento a Dios en este lugar ayúdame ayúdame ayúdame oh, para que haga la ayuda del Espíritu Santo yo voy a cantar yo el Espíritu Santo yo es mi tu sano. Sáname, dígalo. Sáname. O que quea sanidad, pues. Eso, pídalo, pídalo. Consuélame, consuélame Padre no me dejes Tú estás aquí conmigo Vamos pues, en hey, la obra de Dios con toda la buena imagen oh. Te anhelo. Te da la ayuda, chela da Dios, pues Te la ayuda, chela da Dios me la a cantar, díselo No nos dejen. Por allá que no, señor. Por allá que no, papá. Y no, papá. ¿Dónde están los que necesitan la ayuda? Dígalo Padre. padre. Gracias señor, papá, amar. En la nube Dios con toda la guanima, hombre, se tronó la guanima y presencia. Vamos, díselo, pero ayer te vi. Pero ayer te vi de mi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro ¡Vamos! Y tú llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Que has sido duro el camino que has tenido, pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca me abandonará se dígalo Pero Dios es fiel pero Dios es fiel Siempre recuerdo los consejos de mi papá Mi papá cuando nos hallaba durmiendo tarde Tarde que me hinché a las siete y media de la mañana O a las siete de la mañana cuando que nos hallaba durmiendo, durmiendo esa hora, hijo, hijo. Digo, este amigo Chishuájo, hombre, levántense. Levántense, ya es tarde, Su campo pasó a las 7 de la mañana. ¿Acaso, pues, con necesidad? La jobra, mi hijo. Miren cómo era el corazón de Dios. Aquí están mis hermanos que no son, no es mentira lo que digo. Cuidar sin papá, la jobrá mi hijo. Cuando tarde, por eso, ahora, recuerdo que mi papá no nos dejaba ver televisor hasta las 11 de la noche, 10 de la noche. Ya es hora de dormir. Y después, a las 7 de la mañana, seguir la a estas horas, ya podrían ya cambio pero cuando catu al recuerdo, cavil bendición de Dios. Que cuando dicen gloria a Dios, hermanos. Y recuerdo siempre esto, pero uno de los mejores consejos que mi hijo ya, cuando boche catual al porque mi papá nos levantaba cuando trabajábamos con él en la capital a las 4 de la mañana o 5 de la mañana vamos ir a recoger cuando quichuá recoger chitxá china tratar de la manera algo, chitja algo nave, aunque sea un plátano, un banano de repente, o que algo, porque así caracta ya mi mamá porque villarcaía vi mi hijo, ch'na cuenta la caste entre los consejos de mi papá. Hasta ahora lo entiendo. Porque ¿Por mi papá siempre, que en paz descansa, la rayáchico mi casi un año, casi un año y medio. Y yo haré villarcaía vi hombre, allá osla ya cuando que Y hasta ahora lo entiendo. Y que los jóvenes que están aquí cuiden su vida cuiden su salud las señoritas que están aquí que a veces le dan lugar a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza tantas cosas por cosas que no vale la pena Na cuenta, creo que la mal, señoritas que están aquí no jueguen con su vida se lo digo yo que casi llevo dos años ya aquí luchando cuántos que cada la vida como tú quieres. algo Na cuenta la Cuantos dicen gloria a Dios, hermanos? Na cuenta Cuida, ama tu vida. Yo entiendo que llegan luchas, pero hay que esforzarse. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Levanta sus manos, levanta sus manos Los que creen que Dios es fiel A ver las manos arriba, di conmigo, pero Dios Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Los que creen que Dios es fiel Dígalo pónganse de pie los que creen que sí Pero Dios es fiel Poderoso Dios Pero Dios es fiel Un poquito más, levanta sus manos, dígalo, pero Dios pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Una última vez, grítalo pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Dios es fiel Dale un aplauso, un aplauso a la fidelidad de Dios Dale un aplauso a la fidelidad de Dios, vamos Con la buena y imagen, Voy a adorar al Señor con gozo Gracias Señor Señor A un poderoso So siento aquí que hay mis la casa el medio de las luchas cantan Con fe, subir con todo tu corazón Empiezan a salir. Hay vidas que están siendo estorbadas. Y Ramacho, cantata. Llega la iglesia. la fe, tríala fe, Más, más, más. Mira esto: el Espíritu Santo va a empezar a manifestarse. Es aquí, es aquí. Vamos. Aleluya, cuál es la Canta, iglesia, canta, canta, canta, vamos. está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Está aquí. Levanta su voz y le está aquí, vamos. No, aleluya, Aleluya. El Señor está aquí Está aquí Eso es iglesia chica el, el Señor está aquí El Espíritu Santo está aquí Aleluya Uh, aquí. Uh, Aleluya, el Señor está aquí Eso es, María Chuá. Aleluya Aleluya El Señor Más está aquí. Hay nuevas fuerzas está aquí. Hay nuevas fuerzas Aleluya Más sin sí, su mano Está el poder de Dios aquí Más Está aquí Está aquí Está aquí está, aquí. Aquí está su poder Su poder Aquí está su poder Aquí está su poder Reciba, amigo, reciba Reciba, reciba, reciba Y trabajó Aquí Alguien lo siente Vamos Está aquí Díselo Aleluya Aleluya El Señor Está aquí Aquí Aquí Aquí No está sola mujer No está sola mujer No está sola mujer Toda soledad. Aleluya. Ahora, ahora, ahora. Y saca la balzó Y con rosto que la Iglesia, la gloria de Dios está aquí. Chetro la hombre, Dios está aquí. Mata su madre, y diga Aleluya. Aleluya. Dicen Aleluya. Aleluya. Dilo, yo quiero alabarte. Yo quiero. Terminar diciendo Aleluya for pero the no poder. Sabe the voy To pero corro a en este lugar. Su presencia está aquí. Su amor está aquí. Quiero alabarte, alabarte todo no, el Que bajas de la chabuelica, de Dios, te trablas y Quiero alabarte. Levanta sus manos, saludamos un poquito. Que esa melodía vaya a tocar sanidades. Que esa melodía penetre en los corazones. Que ese instrumento vaya a romper cadenas. Vamos, que se rompan las cadenas. Que hey, hey, hey. nadie la presencia de Dios. Disfruta, eso se trata. Oh uh -huh. Gracias Señor por las oportunidades Gracias Señor Porque cuando pensamos que nuestra vida ya no tiene sentido Tú lo conviertes Padre En una experiencia maravillosa para nuestra vida Nada te ha sido fácil, mujer. Las batallas que te han tocado han sido batallas fuertes. Has podido vencer y vas a poder vencer siempre. Yo siento que te identificas mucho con esta alabanza Perdóname si dudé de ti Por tanto que he sufrido Por tanto dolor Pero hasta aquí el enemigo no ha podido contigo mujer Y no va a poder el enemigo ha querido apagar tus sueños, tus metas, tu negocio, tu trabajo, pero hasta aquí no va a poder. Ay Shahabrandalabas, corazón Shahab Dios, la Iglesia ya de la una necesidad, su la chi, cuando una necesidad. Aleluya. Abrázala Y ya sabrá Abrázala, Padre Llena tu corazón, hija, vamos Descarga en el nombre de Jesús Tú te vas a ir con una nueva sonrisa esta noche Tú te vas a ir con una sonrisa oh. Gracias, Señor Gracias Padre Gracias Sentarse. Wow. ¿Qué tal si ¿Sí quería un aplauso, hay la presencia de Dios que está en este lugar? Gracias, papá. Hoy si sí quisiera bendecir la vida Hermana Juanita Tambriz Uy hermano Juanita en la tarde ¿sí, uy, está, ¿Dónde está hermano Juanita? ¿Está aquí o no está aquí? ¿O estoy mal con el nombre? ¿Es Juana Tambriz? ¿verdad? ¿O no? ¿Dónde está? No, no, no, no, hasta allá atrás Aquí tenías que estar Que Dios la bendiga a seguir adelante toda la familia que está realizando la fiesta de acción de gracias con que puedan bendecir la vida de la familia con un aplauso y animarles sin duda alguna o no sé, hay familiares en Estados Unidos o familiares en Estados Unidos en Managua, en Coté? no, no sé pero si hubiese que el Señor los bendiga Queremos animarles con todo nuestro corazón A todos A esta congregación hermosa, iglesia hermosa Mi presencia de Dios ¿Se entiende esa palabra aquí? Es que nosotros el lenguaje chichicastenango Es un poquito diferente Es quiche mismo, pero es un poquito diferente Entonces, que mi sacro presencia de Dios Guarden la presencia de Dios si ya cambio presencia de Dios, Chani, dele más crecimiento a tu casa en vez de sacar casa o cachupu, no sé cómo le dicen. Ya tiene más crecimiento, pero a un choque, y que igual, ya que ven a orar, mi hijo. Eso es. Cuando Kati abre a un Enseñale a tus hijos cómo orar. bueno. A veces no hay tanta necesidad de regañarlo. Y oh, como madres. Y oh, como mamá. A veces. Chequecó y corregir corregir corregir, corregir corregir y familia. O la que Ta. A veces no. Nombre así no se corrige y van a ser niños obedientes Van a ser niños respetuosos Cuando aquí van a orar pues, Señor reprendo toda rebeldía En el nombre de Jesús Reprendo todas malas mañas Dios Y declaro mi familia para ti Señor Declaro mi casa para ti Dios mío Yo y mi casa te serviremos Amén, amén. Cuántos están felices, digan amén. Un poquito más fuerte, cuántos están gozosos, digan amén. Yo sé que en este lugar estamos contentos, hermanos. Pareciera que cabrón, que entra en chicha, un poquito más de la garganta, pero chimpete con guanimá tengo actividad mañana y pasado y no sé qué el Señor va a hacer, pero aquí estamos en sus manos. Yo vine con todo mi corazón, pero no vengo triste, La han caído. Ya que el sol, No, hermano, yo tengo gozo en mi corazón. El Señor dice que la fortaleza del Señor es nuestro gozo y hemos sido fortalecidos esta noche. Amén. Yo quisiera que usted se pusiera de pie, hermano. Ahora, a ver a la cuenta de tres, usted se pone de pie, todos los gozosos, uno, dos y tres. Pónganse de pie a los gozosos. Y los gozosos levantamos las dos manos y decimos, amén. No se escucha, iglesia. Mire, nosotros, mire, aprovechando cómo estamos. Aprovechando cómo estamos. Yo quiero bendecir la vida a los hermanos de la grandeza. La grandeza, ¿dónde está la cámara? Grandeza, aquí está. Dios los, bueno, no sé cuál está tomando, pero si es aquí. Que Dios los bendiga. Queremos decirles que estamos con ellos. Para su próximo aniversario, vamos a estar allá. Si de repente, hermano manito nos está viendo como gerente de la grandeza. Queremos decirles que vamos a estar en el próximo aniversario de la grandeza TV. Va a ser una fiesta espiritual, hermanos. Yo creo que ellos no están preparando un concierto. Están preparando algo que sea bajo la unción del Espíritu Santo Que sea algo donde se manifieste el gozo de Dios Hermanos, merece gloria Dale fuerte el aplauso a Cristo Que terminamos todos así, vamos Sí. ¿dónde están los gozosos Griten amén No los escucho A ver este lado A ver si hay gozo en este lugar Griten amén A ver acá de que desde aquí hasta allá A ver si es gozo Por igual y hermanos Chiviglo amén -E. Eso pues Usted puede pegarle un poquito más fuerte a sus manos Así ¿Qué más? La Yo quiero ver las dos manos arriba, las manos, las manos así Levantamos nuestras manos Adorando a Efraín como soy Tú Eres es lo Aplauso a Jesús con todo su corazón. No puede ni un minuto más, ni un minuto menos. Cabalito la hora.